Muchísimas gracias, Francis, Yerjan y toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Gracias por la sintonía y por los mensajes, haciéndonos referencia de sus comunidades, del acontecer. Y sobre qué opinan sobre los temas que son tendencia en nuestro país. Y por supuesto, uno de ellos es el de la tercera dosis de la vacuna que busca el gobierno implementar a todos los dominicanos. Otro tema que ha sido tendencia en nuestro país es este movimiento que se ha estado dando a través de redes sociales, Twitter... Es la solicitud de diferentes comercios pidiendo al gobierno que sencillamente nos dejen trabajar. Precisamente ayer hablaba de este tema. ¿Qué piensa hacer el gobierno luego de que pasen estos siete días? Hasta el 7 de julio se mantendrá el toque de queda en la República Dominicana en el horario establecido donde no se permite el consumo de alcohol hasta las 3 de la tarde, donde hay por diferentes ciudades, eh, diferentes horarios, partiendo del nivel o el porcentaje que haya de positividad con el asunto del COVID. Pero nosotros nos preguntábamos si es lo que referíamos sobre el comportamiento tanto a nivel ciudadano y con el y del gobierno en torno a las medidas aplicadas en lo que tiene que ver con el cierre de negocios, los teteos y eh, el, el, el no permitir a las empresas que ya luego del horario eh, del toque de queda, pues sencillamente deban de cerrar sus puertas. Y nos preguntamos también cómo se harán los restaurantes, cómo se harán los comercios que deben de cerrar para hacer el pago de sus nóminas, de sus gastos fijos, de sus locales, del pago de empleados y todos estos gastos que mensualmente tiene un negocio y que es imposible, y que es imposible, muchachos. Y vamos a poner la otra imagen donde ha sido tendencia en redes sociales, que donde es imposible que se pueda permanecer Señores, esto es serio, se van a ir a la quiebra muchos negocios. Y si estuviéramos hablando de restricciones serias, restricciones severas, de que todos estén cumpliendo, pero sabemos que la realidad es otra. Solo están cumpliendo los negocios que ya eh, por una restricción del consumo de alcohol y por una restricción del horario deben de cerrar sus puertas. Acá, por ejemplo, en San Francisco de Macorís a las 9 de la noche, usted sale... Y hace una vueltecita o hace un sondeo por nuestro pueblo y los comercios, ya le, después de las nueve de la noche, aunque hay un libre tránsito, sencillamente no pueden recibir a nadie. Luego de las tres de la tarde, no puede vender en el caso de los restaurantes, eh, las cafeterías, donde se cumple, porque en los barrios sabemos que no es así. No, de, no pueden vender alcohol y esto da como consecuencia que el que pensaba o piensa ir a un restaurante sencillamente, si no consume su traquito, pues no visite el mismo. Esto ha dado como resultado que estén vacíos, que estén totalmente sin una persona consumiéndole. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta salir así. Y hay un sector, señores, muy importante que se está viendo afectado y que agrupa muchas familias que se benefician de los salarios que reciben para poder mantener sus hogares y que va a ser imposible continuar eh, trabajando, sencillamente se van a ir a la quiebra. En un punto o un momento de desesperación se ha estado dando esta tendencia. Solicitándole sencillamente al gobierno, déjennos trabajar. Nosotros entendemos y esperamos que a partir del 7 de julio, a partir de la semana próxima, ya hoy estamos a primero, pues el gobierno tome en consideración este tema con el toque de queda. ¿O hacemos cumplir de manera real a la ciudadanía o sencillamente vamos a aperturar? Porque no es posible, no es posible, señores, que los comercios, los negocios tengan que cerrar y que la gente en los barrios y en las calles siga con sus fiestas, que siga con sus aglomeraciones, que siga con los teteos en las cabañas, en los hoteles, en las altas élites y todo el que desea aglomerarse sencillamente lo hace porque no ha habido un cumplimiento. No ha habido un respeto por ese toque de queda. Tenemos casi dos años, un año y tanto, ya en el establecido toque, en la establecida restricción de horarios, que solo lo cumple un sector. ¿Y cuál es el sector que se ve más afectado y que debe de cumplir? Los negocios formales, que tienen nóminas altas, que tienen que pagar seguridad social, que tienen que pagar luz, que tienen que pagar locales, que tienen gastos que son imposibles sustentar con un cierre. O con una restricción de horario. Y esto sencillamente radica en algo básico. De la siguiente pregunta. ¿Tenemos un alza de los contagios? ¿Tenemos un alza de las muertes? El gobierno de Luis Abinader, Gabinete de Salud. Te dice que no estás rindiendo los resultados esperados. El establecido toque de queda. Hay otras medidas que se deben de implementar. Hay, una, eh, hay hay algo que se debe de hacer en lo que tiene que ver con reforzar o restringir de manera real que casi nunca se ha dado en los barrios, en las comunidades, para que no haya aglomeración. O sea, ¿qué se debe de hacer desde las políticas de salud? Yo quise retomar el tema hoy porque es que veo inconcebible que los negocios tengan que cerrar sus puertas cuando tienen compromisos bancarios, señores, cuando tienen préstamos para poder salir adelante, para poder mantener e ir creciendo desde el punto de vista eh, empresarial. Pero con este establecimiento no es posible. Son muchas las familias que van a quedar desempleadas. De hecho, yo conozco restaurantes que han debido de cerrar sus puertas. Entonces, así no puede, así no podemos, muchachos. Eh, sencillamente eh, sumarnos a este llamado a diferentes comerciantes de que al gobierno que retome o que tome más bien en consideración el establecido horario del toque de queda. Bueno, bueno nos vamos gracias, ya, señor Gracias, Carolina, Pedir por tu programa. Disculpa a los guasales. Sí, sí, demasiado demasiado. demasiado. Me, dicen que, me dicen que el programa lo van a extender hasta las 12 del mediodía. <risa> <risa> <risa> nos vamos a llevar bueno, a Roberto Neri. Ahí, ya ustedes saben, pues ya, pues ya, ya. saludos. Bueno, a muchas gracias. <risa> Mi hermano Roberto Neri. El muchas primer. gracias.